Hoy vamos a realizar un itinerario que nos ayuda a comprender el paisaje del pardo dentro del contexto de los reales sitios de la Comunidad de Madrid. Estamos en el río Manzanares, y es un sitio eh, extraordinario para dar comienzo con el módulo los recursos relacionados con los sitios reales, un recurso profesional para la geografía. Los tres objetivos fundamentales de este, de este módulo son, uno, transferir información a ese colectivo de profesores, a ese colectivo que se encarga de transferir conocimientos. En segundo lugar, poner en valor todo lo relacionado con el paisaje, con los elementos que lo integran, con el propio río, con el palacio, con los propios bosques. Y en tercer lugar, ...concienciar a la población de que estamos en un espacio frágil... ...en un espacio eh, que es un paisaje... ...y que somos nosotros los encargados de, de, bueno, pues de preservar estos elementos. Estamos en un sitio bastante especial porque... Eh, ...el Monte de Viñuelas es un agregado a lo que venía siendo en el siglo XVIII... ...la incorporación de pequeñas parcelas... Eh, bueno, pequeñas parcelas, pequeños montes, como por ejemplo viñuelas, valdelatas, eh, el goloso, eh, en ese gran conjunto que es eh, el Monte del Pardo que se va a ir configurando desde el 18. ¿Por qué se levanta una cerca como la que tenemos aquí cerca? Porque hay problemas con los eh, agricultores que sembraban sus tierras, la, la fauna que vivía en el Monte del Pardo y que vive en el Monte del Pardo eh, afectaba bastante a esos cultivos y entonces se toman medidas para precisamente frenar esos conflictos con la población. Si algo tiene de singular la cerca del pardo es eh, la extensión que tiene y luego, precisamente por eso, la diversidad de elementos que la constituyen. El, el, venimos del, del monte de viñuelas, en el monte de viñuelas el, el elemento principal es el granito, aquí sin embargo es, es el ladrillo. Algo característico que hemos investigado en, en, en, delim, en la delimitación del monte del pardo es que costó mucho dinero hacerla. Entonces, eh, esa, la manera de sufragarlo, ...fue precisamente con impuestos... ...fue precisamente con el trabajo del de, eh, pueblo... Prepara, ...preparando precisamente estos viajes de roca... ...hacia el Monte Viñuelas... ...y también preparando los ladrillos". Esta es una imagen bien expresiva... ...de lo que es el Monte del Pardo en su interior... ...hemos estado viendo... ...todo lo que es el, el paisaje... ...fuera de la tapia... Este, esta imagen que tenéis, al fondo la sierra de Guadarrama, a continuación todos los encinares que continuarían hacia lo que sería la vega del, del Tajo, y esos interfluvios y esas lomas que constituyen pues, el asentamiento propio de la corte, ¿no? eh, con esta vegetación que lo rodea, encinares y alcorroques. Pues estamos llegando al final del día de hoy y no solo eso, sino al final del, de la actividad que hoy estábamos prevista, que es leer el paisaje. Yo hay una de las cuestiones que a veces utilizo, que es leer el paisaje como si fuésemos lo que dice un compañero, que es Raúl Martín, un compañero, un geógrafo, que es el detective del paisaje. Y hoy hemos sido un poco detectives, hemos ido buscando la primera pieza o el primer lugar donde el río Manzanares parece que es el pretexto para iniciar eh, en lo que va a ser la configuración del Monte del Pardo, luego nos hemos ido a esos relieves y a esas adhesiones que tiene el monte del Pardo, concretamente el monte de Viñuelas. Y luego hemos, nos hemos marchado a, a una zona muy próxima a la ciudad de Madrid, en donde se ve este lugar amenazante, este lugar que es amenazado por precisamente la presión urbana y estamos justo en el punto de encuentro de la gran configuración, ¿no? de la gran obra maestra que es este real sitio.